Video tutorial que muestra cómo funciona el repositorio de la UCLM Ruidera. Bienvenidos a Ruidera, el repositorio institucional de la UCLM. Con este videotutorial explicaremos el proceso para el autoarchivo de trabajo en formato digital en nuestro repositorio institucional. El repositorio se estructura en tres niveles jerárquicos. Las comunidades, que serían las que estamos observando en esta pantalla, por ejemplo, investigación sus comunidades, que en este caso concreto serían los departamentos, y las colecciones. Regresamos a la página principal. Para publicar en Ruidera debe en primer lugar identificarse. Si perteneces a la comunidad universitaria de la UCLM no es necesario registrarse. Se accede a través de mi cuenta y se introduce el usuario y la contraseña del dominio en la segunda opción. En cualquier momento, podrá modificar su perfil, cambiando datos, contraseñas y las colecciones a las que desea estar suscrito. Si es la primera vez que accede y desea publicar, necesita enviar un correo al contacto de Ruidera, solicitando el alta para depositar documentos en las colecciones de interés. Una vez identificado y con los permisos correspondientes, se puede empezar a subir archivos. Se procederá a elegir la comunidad correspondiente a la que queramos realizar el envío. A continuación, seleccionaremos la colección y hacemos clic en Enviar un ítem a esta colección. A partir de aquí, aparecerán unos pasos a seguir durante el proceso de autoarchivo. En cualquier momento del proceso podemos guardar o cancelar el envío para continuar en otro momento o eliminarlo. Comenzamos describiendo el ítem, seleccionando el tipo de documento. Elegimos el artículo y continuamos con los datos del autor. En el del título, subtítulo si lo tuviera, formato de presentación, lenguaje y la fecha de publicación, en la que al menos hay que consignar el año. En la siguiente pantalla, todos los datos son optativos excepto la materia. Es aconsejable rellenar el mayor número posible de ellos. En nuestro ejemplo, para no prolongar demasiado la explicación, elegiremos solamente los datos de derecho de acceso y, finalmente, la materia, donde introduciremos las palabras clave del contenido del documento. Para la selección de los términos se recomienda el uso del tesauro de la UNESCO. En caso de necesitar usar más de un descriter, haremos clic en Add. En la tercera pantalla se puede incorporar un resumen del documento. La cuarta pantalla permite la subida de los ficheros y su descripción. Para localizar y seleccionar el fichero en el ordenador, hacemos clic en Seleccionar archivo. Aunque se admiten gran variedad de formatos, para garantizar su conservación son aconsejables TXT, PDF o JPG. En esta pantalla se podrán ver todos los datos del documento, verificarlos y corregir algunos si fuera necesario. Si todo es correcto, haga clic en Siguiente. En esta última pantalla aparece la licencia que permite a la universidad la publicación en abierto del documento a través del repositorio. Es importante leerla atentamente antes de aceptarla. Una vez leída, si acepta la misma, debe marcar la casilla Conceder licencia. Y completar el envío. Una vez finalizado el proceso, el envío pasará ahora a un proceso de flujo de trabajo designado para la colección a la que lo está enviando. Recibirá una notificación al correo electrónico con la URI del documento tan pronto como su envío empieza a formar parte de la colección. Debe tener en cuenta que en algunas colecciones la universidad debe supervisar el envío y hasta entonces no aparecerá publicado en ruidera. Para cualquier consulta o aclaración sobre el repositorio, no duden en escribir al correo de contacto.